viendo creo que está en la caja nos está viendo te vas a llevar un tiro en la cabeza amigo eres un manco como ya hay el 17 listo chicos ya me encuentro en lo solitario no, vamos no. En el wey, otra vez. creo que vamos el arma ok vamos a empezar con Desert eagle a ver no me digas que no nos vemos hermosos what the fuck no me dejo no ni, ni siquiera ni pensar Hola, ben, otra ronda donde no podemos elegir las armas que está pasando aquí ¿Qué me está pasando a Desert eagle nomás vamos pégamelo de nuevo <muchas> uff todo capa y espérate cuando te llega la grosa. Espérate, crack. Exacto, perfecto. Vamos a seleccionarles que vamos a seleccionar.